Esto es Socialpreneurs. Podcast patrocinado por Arjen Spain, la mayor comunidad de educación financiera, economía y emprendimiento. Crecimiento personal y autoconocimiento en el emprendedor imparable con Alfonso Honorato. Buenas a todos, bienvenidos a la sección del emprendedor imparable con un servidor, Alfonso Honorato, y hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona y es la educación. Me gustaría compartir con vosotros, no sé si lo he hecho en algún episodio anterior, y es que una de mis vocaciones y uno de mis propósitos es enseñar, es educar. Y es curioso porque yo estudié empresariales, no estudié magisterio, pero bueno, mirando hacia adentro y, y descubriendo, me di cuenta de que me llena de energía compartir información, ¿no? Y, y por ejemplo lo hago a través de este podcast, pero me encanta dar conferencias, me encanta dar clases y hablo desde a niños en colegios, institutos, universidades, incluso escuelas de, de posgrado y quién sabe si en algún momento en, en un futuro creo mi propia, mi propia escuela. Y sobre todo me gusta una frase que dice, educar no es llenar un vacío, sino encender una llama. Y me gusta mucho. Porque parece que la educación lo que hacen es meter un poco a capón un montón de asignaturas ¿no? y es como rellenar como si estuviéramos vacío. Pero ahí sí si damos absolutamente la vuelta a la educación y partimos de que cualquier persona, incluso cualquier ser que nace, nace lleno y lo que hay que hacer es, esa llama ese, esa vela está hasta arriba lo que hay que hacer es, oye, vamos a encenderla para que salga un fuego de ese, de ese ser, para que salga esa energía para que empiece a compartir, empiece a descubrir y obviamente esa vela se va a ir pues poco a poco consumiendo, que es el tiempo de la vida, ¿no? pero que al menos esa vela que se consuma, que se consuma por estar encendida ¿no? y no porque cosas ajenas vayan quitando esa parte de la vela, no esa cera, no, no, no Enseñemos a encender esa vela y para eso lo que hay que hacer es mirar adentro ¿no? y enseñar a las personas a que miren hacia adentro y a descubrirse y a compartir. ¿no? Entonces lo que me gustaría en este, en este episodio es voy a compartir qué dimensiones, qué actitudes debería aprender cualquier líder. ¿Vale? Y desde ahí voy a pasar a 12 habilidades imprescindibles del emprendedor ¿no? Entonces voy a hablar de líder, de todo el mundo, de seres conscientes Y de ahí vamos a pasar al emprendimiento ¿no? Entonces el primero, bueno, y, y esto está basado en una escuela que se llama Escuela Terra De bueno, uno de mis grandes inspiradores que se llama Borja Vilaseca Y es una escuela que está montando para niños en, en Barcelona, tengo entendido Y entonces dice así, dice las naturas que se deberían tener eh, Bueno, que a mí me gustaría... Compartir y creo que debería aprender todo el mundo. ¿eh? No solo niños, sino adultos. Porque los adultos, que somos? Pues niños grandes, ¿no? Con los mismos miedos. Entonces, el primero es actitud consciente, ¿no? Y es eh, tener una mentalidad frente a la vida que le permita afrontar con éxito las cosas desde una responsabilidad, ¿no? Desde una mentalidad de win-win, de conectar, ¿no? De ser. El segundo punto es una dimensión ecológica, ¿no? Que es amor y respeto por la naturaleza. Por todos los seres vivos que forman parte... De nosotros, ¿no? ¿Y cómo? Pues través de la observación del cuidado directo, el medio natural. Por ejemplo, ¿cómo puede hacer cualquier persona? Oye, ¿por qué no tiene una planta? Yo he a tener plantas en mi casa y me encanta. Y soy súper despistado, ¿eh? Pues bueno, pues empiezo con plantitas que comparten y son compañeros que me permiten vivir, ¿no? Y, y, y bueno, cuidarlas, pero sin una necesidad de, de mucho tiempo por mi parte. Dimensión tecnológica, Aprender a utilizar las redes sociales de manera consciente, a nuestro favor, a desarrollar la marca personal, a utilizar los móviles inteligentes, la realidad virtual, la robótica, la inteligencia artificial, blockchain, el machine learning, ¿no? Eh, aprender a desarrollar tu propia web, por ejemplo, ¿no? A aprender sobre diferentes herramientas, me parece que son clave. Tercer punto, dimensión financiera, ¿no? Bueno, pues empezar a invertir el dinero con consciencia, conocer los cuatro tipos de maneras de vivir con el trabajo, de vivir trabajando, aprender sobre la diferencia entre un empleado, un autoempleado, un empresario y un inversor, ¿no? Bueno, pues empezar a descubrir y hacer, pues un poco analizar qué se puede hacer que el dinero trabaje para ti, ¿no? La dimensión emprendedora, que es, oye, vamos a ver cómo podemos tener... Una seguridad, pero también ser responsables de nuestra propia vida de manera proactiva, con valentía, con iniciativa, ¿no? Cómo crear proyectos para ponerlos, orientarlos al bien común, ¿no? Una dimensión social, ¿no? Cómo conectamos con las personas, cómo tenemos un espíritu cooperativo, un espíritu ganador, pero de win-win, ¿no? De, de cómo relacionarnos con las personas. Dimensión comunicato, comunicativa, ¿no? O sea, La oratoria, cómo hablar en público, también cómo escribir, ¿no? Y luego una dimensión artística, también la creatividad, la imaginación, el autoestima, cuáles son tus talentos, tus dones. La dimensión corporal, cuidar a tu cuerpo, cuánto ejercicio haces, cómo funciona el cuerpo, qué es lo que necesitas, qué tipo de alimentación tomas, cómo eso afecta a tu cuerpo. Dimensión emocional, lo hablábamos en el episodio anterior del emprendedor imparable, no la inteligencia emocional. Y finalmente la dimensión espiritual, ¿no? Reconectar con tu verdadera esencia, aprender a ser feliz por ti mismo, gozar de tu libertad, tener pensamiento crítico, descubrir tu propósito de vida, ¿no? Y tener una vida plena, una vida feliz, una vida en paz. ¿Te resuenan? Te diría que, ¿por qué no? Se si ha ido muy rápido, pares el episodio y vuelvas hacia atrás. Y vuelvas a escuchar todas estas dimensiones y te plantees cuál te gustaría aprender este año, este mes, esta semana, ¿no? Investigar, porque todo esto se puede aprender por cuenta propia, ¿eh? buscando en internet, en YouTube, leyendo libros, no necesitas un curso de 5.000 euros, 1.000 euros o 10.000 euros, ¿vale? Y he hablado de dimensiones generales que debe aprender cualquier líder, pero ahora me voy a enfocar en, pues hablamos del emprendedor imparable, ¿no? ¿Qué habilidades debería tener o podría tener o decide tener conscientemente un emprendedor para que sea imparable? Y vamos allá, el primero es el que más suele costar, ¿vale? Y el primero es el comercial, ¿vale? El comercial, porque, uff, todo el mundo quiere comprar, ¿eh? Y todo el mundo sabe comprar, pero ¿todo el mundo sabe vender? Porque claro, lo primero para ser emprendedor es aprender a vender. Porque no saber vender sale muy, muy caro. Y esa es la razón por la que hay más empleados que emprendedores. Y es porque la venta tienen pocos fans. Todo el mundo se apunta a comprar, pero muy pocos se apuntan a vender. Y esto puedes hacerlo incluso trabajando por cuenta ajena. ¿Por qué no planteas trabajar en una posición de ventas? ¿Por qué no hablas con tu empresa y te mueves a la parte de ventas? Ostras, qué miedo, ¿y si no vendo y si tal? Ya, pero es que si quieres llegar a emprender en algún futuro, aprende a vender. Incluso si quieres llegar muy lejos dentro de la compañía, lo que tienes que hacer es aprender a vender. Porque Vamos, constantemente nos estamos vendiendo. Cuando te presentas a alguien que acabas de conocer, lo que haces, consciente e inconscientemente, es venderte. Y punto, y ya está. Pues aprendemos a vender. Para mí vender es ayudar. De verdad, o sea, para mí vender es servir. Cuando tú vas a un bar y te pides una cervecita o un té, como es mi caso, o un mosto, lo que te dé la gana, lo que están haciendo es sirviéndote. ¿Ves? Tiene claro ¿no? un camarero que hace, te sirve, te ayuda. Tú necesitas algo y te lo da. Para mí, eso es vender. Si no estás ayudando, si no estás sirviendo, para mí no estás vendiendo. Segundo punto, el marketing. El arte de crear interés en tu propuesta. ¿no? Intentar que la gente venga a ti en vez de tú ir a ellos, que te encuentren. ¿no? que tu audiencia sepa que existes y que desees tenerte a ti como proveedor eso es el marketing <coughs> pasemos al tercero y el tercero es desarrollo de productos y servicios es decir, cómo crear proyectos cómo planificar tus ingresos cómo preparar una propuesta de valor qué precio vas a poner a tu producto y tu servicio qué fechas vas a ponerte para hacer cada cosa ponerte límites aprende a crear proyectos y a desarrollar productos y servicios cuatro Gestión óptima del tiempo, lo hablábamos antes, todos tenemos 24 horas, ¿no? Pues ¿cómo gestionamos este tiempo? Aprender a priorizar. ¿Cómo poder levantarte temprano, inspirarte, iniciar el día a día inspirándote? Bueno, porque al fin y al cabo el tiempo es nuestro valor, con, es nuestro activo con mayor valor, ¿no? O sea, ¿vale más porque es escaso y porque no se puede recuperar? ¿Te lo has planteado alguna vez? Cuando trabajamos por cuenta ajena invertimos nuestro tiempo por dinero. Pero es que el dinero puedes perderlo y puedes ganarlo. El tiempo solo baja, pero no sube. Plantéatelo. el quinto es aprender a hablar en público en la oratoria y el sexto es aprender a relacionarte aprender a entender a la gente a escucharte a entenderla a aceptarla a ayudarla a hacer networking a conectar con gente y buscar colaborar con ellas el siete es la informática e internet no está conectado todo esto estoy diciendo con estas actitudes y dimensiones que he hablado antes pues claro porque es lo mismo porque alguien líder es alguien emprendedor no entonces eh, aprendamos sobre la tecnología, aprendemos sobre la informática, sobre internet. 8. La autoformación continua. Y este me parece clave, absolutamente clave, porque en esta época debemos aprender a aprender por nosotros mismos. Repito, aprender a aprender por nosotros mismos. Y aquí lo que más me gusta como lector empedernido es una lectura intensiva mi objetivo sería leer un libro a la semana. Y además, un libro que... Se, libros que, ¿Qué clase de libros, no? Pues en este libro que, que estoy compartiendo y que estoy leyendo, de nuevo, que es el, el Código del Dinero, de Ramón Siso, que me ha gustado mucho pues lo estoy compartiendo, dice así, recomienda Ramón, 95% ensayos de no ficción, es decir, libros sobre espiritualidad, autoconocimiento, inteligencia financiera, eh, marketing, comunicación, de todos estos temas hay libros. Pues esto serían ensayos de no ficción, 95%. 4% Biografía de gente excelente. ¿Qué gente te llama la atención? Elon Musk, Steve Jobs o Gandhi o Teresa de Calcuta. Quien tú quieras, empiece a leer biografías y es un 4%. Y un 1% novela de ficción y a poder ser que tenga información de fondo útil. Y a mí me encanta. Yo empecé leyendo sobre novela negra y lo sigo haciendo y lo disfruto, pero lo hago entre libro y libro que me suma, me leo una novela de ficción porque me gusta y porque, porque aprendo también, me divierto, pero... ¿Qué diferencia y qué resultados tiene respecto a cuando yo leo una novela como este libro aquí? ¿no? Es que es otro rollo, otro nivel. Nueve, el inglés. Bueno, aquí estamos en España ¿no? y cada vez más estamos aprendiendo en inglés, pero con respecto a otros países vamos un muy atrás en el nivel de inglés. No, pues es que el inglés es el idioma de los negocios, de nuevo para el emprendimiento. ¿no? Entonces, porque te amplía fronteras, te permite comunicar con todo el mundo. ¿Cuántos clientes tienes en España hablando castellano? Vale. ¿Y cuántos en el mundo tienes hablando castellano? Vale. ¿Pero ¿y cuántos tienes en inglés? El mundo entero, casi. Repito, ¿eh? El mundo entero, casi. 10. Una actitud ganadora. Por favor, diferenciemos actitud ganadora de optimismo. Yo soy súper optimista, pero no es lo mismo. Optimismo tiene que ver con un estado mental y la actitud ganadora con un comportamiento. Yo puedo ser superoptimista pero no hago nada. Una actitud ganadora es ir a fuego. Yo soy un caballo ganador, como gana ¿Pero por qué? Porque es que no permito otra opción que no sea ganar. Pero ojo, ¿qué es ganar? Ganar es ganar ganar. En ganar eso, oye, quiere ganar, yo quiero ganar, lo primero que pienso es, oye, ¿cómo puedo ganar él? Y gano yo. Y voy a fuego con ello. Y me comprometo. Y esto que tiene que ver con una actitud responsable. Tiene que ver con compromiso. Lo que pasa es que el compromiso da miedo. Es más fácil dejarte ganar. Es más fácil poner excusas. Es más fácil decir, no, es que la vida, es que el universo, es que estamos en una crisis. Ya, muy bien, claro que estamos en una crisis. Claro que hay momentos jodidos. Pero no te digo es, ok, pero ¿qué puedo hacer yo al respecto? Y si no puedes hacer nada, siempre puedes hacer algo, que es aceptarlo. Pero si tiene que ver sobre ti, el 99% de las veces puedes hacer algo planteate, ¿qué puedes hacer? Y eso es una actitud ganadora. 11 metas. También lo hemos hablado en esta sección. Si no tienes metas, andas perdido. Entonces, trabaja por objetivos, desglósalo, ponte tiempos, ponte qué beneficios y qué recompensas te vas a dar, ¿vale? Mira, dice aquí, eh, se hizo un estudio en la Universidad de Harvard en 1953 que contrastó que solo el 3% de los alumnos habían escrito sus objetivos profesionales con un plan específico para lo largo. Solo el 3% de los alumnos, ¿vale? Al cabo de 20 años, esos graduados habían acumulado más riqueza que el 97% restante en conjunto. ¡Bum! Repito, ponte metas, ¿hacia dónde quieres ir? Y doce y último, imaginación, creatividad, ¿vale? ¿Cuánta diferencia hay entre alguien que es creativo y alguien que no es creativo? Y yo he sido una persona que me considera que era una persona creativa. Pero es que de repente escucho un niño de fondo y me conecta con esa alegría, con ese universo que digo, joder, es que cuando conecto con ese niño que llevo dentro, me ponía a pintar. Hoy me he propuesto pintar mientras que escuché a Ludovico Unadi, que es buen eh, compositor de música clásica, y he visto que no tenía pinturas en mi cuarto. Con 25 años no tenía pinturas en mi cuarto. Y he dicho, cuánto he abandonado esta parte creativa mía. Y me he propuesto este año aprender a pintar, escribir un libro, empezar a dibujar, escuchar más música. Y me voy a comprar CDs de música clásica, de rap, de lo que me guste, ¿no? Um, fomentemos esta imaginación, fomentemos este niño que llevamos dentro. Porque cuando conectamos con esta creatividad es cuando nos permitimos soñar. Y cuando nos permitimos soñar nos planteamos metas. Y cuando nos planteamos metas conseguimos esa actitud ganadora que hablaba antes. Así que, bueno, este era una, un episodio para, para ver qué cosas podemos aprender. Alguna te ha resonado más, otra te ha resonado menos. Pero aprende. Porque alguien muy sabio me dijo que cuando dejas de aprender, dejas de vivir. Y a mí me gusta mucho ser un aprendiz. Y de hecho me gustaría ser un aprendiz toda mi vida. Tengo 25 añitos, de vez en cuando doy clases, doy conferencias, me gustaría dar grandes conferencias por, por el mundo, me gustaría compartir lo que yo sé. Pero me parece más importante nunca dejar de aprender. Porque entonces llega un momento en el que crees que sabes más que nadie y, y desde esa actitud uf, cuántas creencias limitantes vas a tener o voy a tener, ¿no? y eso lo veo mucho cada vez que trabajo con gente pues quizás un poco mayor que yo, ¿no? que muchas veces tengo ese miedo de ostras, ¿y sí, y sí a lo mejor no puedo enseñarles nada, pero cada vez me doy cuenta de que incluso alguien muy joven puede enseñar a alguien muy mayor. Obviamente al revés también, ¿no? pero los jóvenes podemos enseñar mucho a los mayores, los mayores. Nos pueden enseñar mucho también, ¿no? Entonces, como jóvenes, como no tan jóvenes y como lo que sea, aprendemos a escuchar y permitirnos aprender y volver a ser ese niño que observaba todo y veía una piedra y un día soleado y abría los ojos y abría la boca y decía... ¿no? Entonces, me gustaría terminar con esto. Si dejas de aprender, dejas de vivir. Nos vemos a la próxima. En colaboración con la plataforma Pensamos, un think tank que trabaja para resolver los retos de la sociedad.